Sí, lo más complicado, lo más raro es hacer los cambios con la izquierda. Uh -huh, uh -huh. Yo estoy familiarizado a hacer los cambios con la derecha. Uh -huh. las, las direccionales también están como al revés. Las direccionales. Sí, están de este lado. De este lado están, y este lado este lado están, están los limpiadores. Que estoy sentado ¿Sí del lado derecho. Es la primera puedo. vez que voy a manejar. Que voy a manejar aquí del lado derecho en la India. Él es aquí conductor? todos usan cinturón sí. o no? Monu. Monu. Monu, say hello. Hello. Hello, tu México. Saludos a México. <risa> <risa> y ahí está Mao. Clush, freno. Él tres, es tres, Eman. Tres. Nuestro Hola. Guía, like eh, a Está cumpliendo Mau su sueño de manejar estar con el volante sí. a la derecha. Es el sueño, primer sueño de hoy. El primer sueño cumplido. cumplido. Ay, es, es, ah, están de este lado. Ay, estas sí están al revés. Es la primera vez que maneja mucho. Voy a empezar Maú? despacio porque tengo que familiarizarme sí, con. Sí, sí, con calma. Yo no también lo estoy buscando de este lado y está acá. Las velocidades están del otro lado. Me metí cuarta, por ejemplo. Ah. Sí, es que está como más... Estoy acostumbrado a hacer los cambios con la derecha. Aquí Mau, manejando en la India. También tienes que tocar el claxon en ellos. No <risa> oh, me equivoco estas son las. otra vez quiero hacer el cambio acá. <risa> Muy bien. ¿No es que ir tocando el claxon también, eh? Sí. es parte de la ah, experiencia sí. otra vez <laughs> Raro, <risa> a ver, aquí estamos en India y aquí hay de todo: sí. una vaca en la calle. Sí. <risa> que Mao no está acostumbrado a conducir del lado derecha y Así tampoco es. está acostumbrado con los animales. Ah, los animales mm, sí, eh, sí. es. Sí. En, en México sí, ¿En México, ahí, ahí, hay, hay vacas en la calle. Sí, bueno, ah, no, la, no, no, no, no, no, como no, aquí. no. en la ciudad, pero sí. Pero en el, por el campo sí. Sí. Uh -huh. Sí, lo más complicado, lo más raro es hacer los cambios con la izquierda. Uh -huh, Yo uh -huh. estoy familiarizado a hacer los cambios con la derecha. Uh -huh. Las las direccionales también están como al revés. Las uh -huh. sí, direccionales uh -huh. están. Sí, están de este lado. Están del y de este lado están, están los limpiadores. Por eso uh -huh. es que a veces prendo los limpiadores porque las mías están de este lado. Y está tocando claxon, tampoco no estoy acostumbrado. ¿El claxon está al otro lado? Ah, no, no está es, igual. El claxon. es igual. El claxon está en volante. Sí, en el volante, sí es así. Sí. Miren, y aparte el paisaje... Es como me Parece como si estuviéramos en México. Mm -hmm. La verdad que es muy parecido. Las montañas... A mí me gustó lo del claxon. En México para pasar ponemos la direccional. En vez de tocar el claxon. Y aquí te piden los camiones que toques, por favor. Sí, o sea, en yo puedo direccional no tocar, y, es, y es que voy a pasar. A ver que me, que me digan, ¿eh? yo ya cumplí mi sueño. Puede aparcar en algún lado ya donde pueda, aparco? Sí. Antes okay. que un poquito más espacio, tal vez pasando esta curva, ¿no? Porque sí. Aquí está... Pasando esta curva y más para allá. Sí. Es eh... pasito uh -huh, uh -huh. muy bien muy bien se lo felicito ah. ¡Oh! <risa> mi sueño eh. <risa> <risa> ah, ya algo más que he manejado manejar del lado derecho ¿Qué? cómo se siente ¿Qué Raro sí está raro ¿Sí? sí sí es algo diferente totalmente está como como raro sí se es... sentías pegado del otro lo lado lo más ¿sí? lo más extraño es hacer los cambios con la mano izquierda Eso es lo que me costó como así de entrada sí, sí, si nosotros con la derecha left and drive mm left and drive no right se eso bueno la dirección no pasa nada eh, sí y manejar es lo más <risa> obvio acostumbrado del lado derecho o si sea, yo venía del carril de baja y en México esto es como es el carril de alta, es como rápido, yo venía en el de baja. Pero, o sea, eso, es la sensación de venir en el carril de... No, de baja. es que es autopista, o sea, esta es, es, digo, esta es bien. Es autopista nacional. Es, esto yo creo, como algo sencillo, o sea, estar en un carril de ahí de, es más, es más, más complicado. Y sí. tampoco, bueno, tiene tanto tráfico. No, pues, sí está muy bien aquí. Y gracias a, a nuestro conductor, Monu, que le dejó y que le ofreció. Sí. Y que es el cumpleaños que deseo de, de conducir. <risa> merci, beaucoup. <risa> merci beaucoup. ¿Cómo, ¿Cómo se, se beaucoup? dice? Gracias en, en Shukria. Shukria. O tenyevat. Vat. Tenyevat. Tanyavad. Monu. Ten